Comenten sus preguntas para mi preguntas y respuestas que va a salir el sábado. Y eso es todo. No podré hacer nada más con este video, así que solo comentenlo. No, les debí un preguntas y respuestas desde que tenía 80 suscriptores, así que lo haré el sábado, ¿ok? No jodan más.